En las secciones anteriores hemos enfatizado cómo la humanidad a día de hoy vive rodeada de grandes problemas ambientales y por tanto nos enfrentamos y Nueva Colonia se enfrenta a grandes retos. Descarbonizar la economía, reducir el consumo de agua, reducir las emisiones de CO2, adaptarse al cambio climático o tratar de, midir, o tratar de mitigarlo. Perdón. Es decir, se trata al fin y al cabo de proteger unos recursos que son finitos. Hemos recalcado también cómo grandes organizaciones internacionales han desarrollado políticas con el fin de conseguir un desarrollo ambiental sostenible. Por ejemplo, hemos comentado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pero si nos preguntamos qué tienen en común todos estos propósitos o retos, pues está claro que necesitamos un cambio de comportamiento, pero también necesitamos de datos. Los datos son importantes porque nos van a permitir medir nuestro grado de éxito o fracaso. Además nos proveen de información para poder diseñar políticas más efectivas. Actualmente estamos en la era de la información, por tanto, en esta sección, nuestro objetivo es tratar de entender cómo los datos masivos o el Big Data puede ser una gran ayuda a la hora de conseguir una sostenibilidad ambiental. El Big Data es un proceso en el cual recopilamos, coleccionamos grandes cantidades de datos y, posteriormente, los analizamos con software especializado. Toda la cantidad de información recopilada nos permite conocer patrones de comportamiento. Por ejemplo, nos podemos preguntar qué opinamos los ciudadanos del cambio climático, pero también adelantarnos a comportamientos catastróficos, sequías, inundaciones, etc. Es decir, el análisis del Big Data nos puede ayudar a, sol a solventar grandes problemas. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor qué es el Big Data, de dónde procede y su utilidad. En primer lugar, vamos a hablar de las redes sociales. Si tenéis redes sociales deberíais de ser conscientes de que toda la información que escribís y compartís con vuestras amistades y con el público en general puede ser comprada por empresas, organizaciones, etcétera Incluso en casos es información que se puede recolectar de forma gratuita En este tipo de redes facilitamos nuestros datos personales, por ejemplo nuestra edad el sexo, el idioma en el que nos expresamos, entre otras muchas cosas Pero también damos nuestra opinión sobre cuestiones que nos interesan o preocupan Bien, escribiendo nuestras propias reflexiones o compartiendo información. Incluso el uso de emoticonos puede ser analizado. Esta es, por tanto, una fuente de Big Data. Vamos a centrarnos en un ejemplo de la red social Twitter. Las Naciones Unidas han llevado a cabo la iniciativa Global Pulse que se basa en el estudio de los datos masivos para ayudar en la consecución del, des del desarrollo sostenible. En concreto, en uno de sus estudios tratan de estudiar la percepción hacia los biocombustibles utilizando la información que los propios ciudadanos de dos países, en este caso son eh, Alemania y Reino Unido, pues analizan la información que los ciudadanos de estos dos países escribieron en Twitter durante el periodo temporal 2013-2015, obteniendo una muestra de 350.000 observaciones, que en este caso serían 350.000 tweets. Bueno, y la pregunta es ¿para qué ha sido útil esta información? Pues a través del uso de algoritmos aplicados a los corpus que los ciudadanos habían escrito, han podido estudiar las actitudes, el sentimiento de los propios individuos hacia este tipo de combustibles. Un ejemplo, los resultados nos mostraban como por ejemplo en el caso del Reino Unido, un 17% mostraba un sentimiento a favor, mientras que el 18% mostraba un sentimiento en contra de este tipo de combustible. Sigamos con más ejemplos de esta red social. La iniciativa Global Polls también nos ofrece un mapa que representa las conversaciones sobre cambio climático en Twitter. En esta imagen podéis ver cómo tuitean los diferentes países. En concreto, este es un pantallazo que nos muestra con colores más oscuros aquellos países en donde se ha tuiteado más sobre cuestiones relacionadas con la economía cuando escribían sobre cambio climático. Además, si tenéis interés, po podéis acceder al link que os he dejado y ahí podréis encontrar un ranking por países. Un ejemplo, eh, por ejemplo, Brasil ocuparía el puesto 138 en lo referente a tweets relacionados con el clima y la economía. A día de hoy es importante destacar que se están a desarrollar nuevos proyectos de investigación que nos permitan conocer las preferencias de los ciudadanos a través de sus mensajes en redes sociales. Es decir, se trata de, de no tener que preguntarles directamente su opinión acerca de determinados temas y por lo tanto, en cierta medida, no tener que realizar las típicas encuestas. Otro ejemplo de una fuente totalmente diferente es el uso de datos recibidos a través de satélites. En la Unión Europea se ha desarrollado el programa Copernicus. El fin de este programa es monitorizar el medio ambiente y los ecosistemas, así como garantizar que los propios ciudadanos estemos preparados y protegidos frente a catástrofes causadas por nuestra propia acción o bien por desastres naturales. En concreto, Copernicus recopila datos a través de las observaciones que provee una constelación de satélites llamada Sentinels. Esta base se complementa con otros datos provenientes de otros satélites o incluso con datos medidos in situ, ofreciendo información sobre seis ejes temáticos. Vigilancia atmosférica, vigilancia medioambiental marina, vigilancia terrestre, cambio climático, gestión de emergencias y seguridad. En la siguiente imagen podemos observar el ejemplo de este tipo de datos, en concreto el conocido como EFIS, el Sistema de Información Europea sobre Incendios Forestales. En el mapa se presentan los incendios que han tenido lugar en España durante los 20 primeros días del mes de marzo de 2019, pero también podríamos obtener información acerca de la superficie afectada. Y para concluir, ¿qué pensáis que tuitea vuestro país? Os animo a entrar en la página de Global Polls y comprobarlo. En el próximo módulo os espera mi compañera Carmen, que os hablará sobre otro pilar fundamental de desarrollo sostenible, el aspecto social.